que conocerlo, ¿no? que hay si mucho, veníamos a Guadalajara mucho, había, había que conocerlo. Sí, hay muchas tiendas bonitas y muchas galerías, ¿eh? está preciosa ¿verdad? Ah, qué bueno. Sí, yo también se los recomiendo. Zapopan tiene, tiene este, los mejores centros comerciales, mm. o sea, hay más lana, hay más lana con ellos. Ya, yeah. sí. y la más deprimida, menos favorecida. en la zona menos, eh, menos favorecida económicamente. Pues para mí es esta donde van ustedes las que Así es. ¿Sí? Sí. Por eso viven de la artesanía de la básicamente, artesanía. pero es imperdible, es muy recomendada para visitar. Sí, sí, pero porque está ahí en el centro histórico, las artesanías, están las galerías, es lo único que tienen. Pero váyase, por ejemplo, porque... ¿Qué Pero de allá para acá, que la caneca no se ve. A ver, a ver, a ver. Me encantan estos símbolos. Es una selfie. Es el abono porque se ve la caneca. Ay, mira, ese músico está Fabuloso, que está súper para las fotos. Se tomará la misma foto. Sí. Está diseñado para hacerse la foto. Hola, señor. No había visto. Ah, no había visto. Ay, mira, que era un motor. Ahí el... no estaba. No había visto. Yo vi, fue atrás. El, el, el La el muerte. Charro, pero no había visto arriba. Y, y cargando gallinas. Ajá. ¿Le gusta el horario de esta cueva? ¿Así traigo yo? Mm. Allá adentro Los cabellos están esculpidos en pura piedra oh. Bueno, si no, me no me nos van a dejar Ok Respetar la entrada dice Mire Sí, ¿qué quiere decir eso? ¿Será que solo cuando le autorizan a uno? Dentro. Buenos días. ¿Podemos pasar? Buenos días. ¿Todavía no? Ah, ok. Bueno, gracias. ¿Alguna vez se refería? ¿Es solo sí, cuando ya esté alguien que.? ¿Está abierto? Sí. Y ya me de llegar con el micrófono. Cuando llegamos a abrir, calle Independencia, es el aire del saqueo ¿no? de la De noche debe ser más ronda. ¿Y se recuerda del galerista? Finalmente no nos dijo. Sí nos dijo, pero nos iba a dar más bien de ya. He visto este, este tipo de figuras en varias partes, pero no recuerdo. Es muy seguro. Pero siempre me llamó la atención porque todos esos cuadros de mi libro de historia tenían fondo oscuro. Wow. No, no la que pasa. creo que no es cuando la compría y esta es el papel aquí. En el restaurante sí se siente uno muy chido. Miren los interiores de Claro, esta sí es la otra cara, la cara más amable de... ¿La que pa' qué? El centro es que, no sé... Esto es más caminable, el centro tiene los edificios enormes, entonces las distancias que caminar son muy grandes. Y además de cosas turísticas, hay cosas... Um, Gente trabajando y luego ahí al lado está esa está esa plaza de mariachis que es como medio medio. No creo que prefiero lo los soldados de. No hacer eso, ¿eh? pero Cuero, pero sí, cuero. Bueno, sí, bueno, ¿En todas partes hay trabajo? La verdad, la verdad es que quiero trabajar. ¿Qué dice su cuenta? no para motivo eso? Pues, eso. ¿Eh? Ya estaba roto. Ya y ya me. Ya fui y ya me. ¿Quiénes son? Sí. los restaurantes están haciendo todo el cinema. Y es aquí y en cualquier parte se va en el alma del Allá ahí en el centro comercial hay un mexicano. Uy, ya están las fotos de diciembre o de día de muertos. ¡Qué decoración! A ah, un día les mandamos unas fotos que estábamos almorzando ahí un 22 de diciembre. Por sea que va a durar millones de años. No, pues se vuelve sí, dura mucho porque no no tiene ropa de que este. se de esa y le tiene a las que de la mujer uy si voy a que abrazar en una cosa de esa ay güey. Bueno. yo todavía no tengo clara en la expresión bueno. el hombre gallo de Sergio Sergio Cera es muy... ah. y el hijo de no tiene que ser una bonita galería Bien interesante, parece que no está en el servicio, no está muy confundido. No. Aquí llegaban con los caballos y los ponían a ver. Yeah. Ahí estaban los herrero que reparaba lo que se la tirado. Aquí dejaban los carretos en la casa del patrón. Yeah. Pero la casa del patrón pensamos que estaba en mantenimiento pero acá pueden pasar de dónde nos visitan de Colombia okay. estamos en una casa que data de 1760. Y era una caja de campos. Si que lo permite platicarles algo de historia. Uh -huh. Aquí somos todólogos, ¿eh? somos guías, somos para bab venderos. Hay muy poca gente, pero a todos les da bueno. El rico hacendado, él venía a su casa de campo solamente a descansar los fines de semana. Estas finas de baño... Se dice que posiblemente el dueño de esta junta todavía alcanza su compañera. Uh -huh. porque qué no posible? Cuando yo digo 1867 de esa época, no se dice que a él lo fusilan en esa época. A José Francisco de la de la Mora, de todo de hoy. ¿Por qué lo fusilan y quién? Vamos caminando. El carruaje lo hacen traer... De su desarrollo tiene chico ¿Los dos vienen de Colombia? Uh -huh. sí. sí. ¿Correcto? Muy bien. Madre e sí. hijo. Ah, perfecto. Este carruaje lo hace de 1790 17, de Francia, donde venía este municipio José Francisco Velarde de la Mora, alias con de oro, a enamorar a las mujeres. Uh -huh. Tuvo 58 mujeres. Oh. Solo reconoce dos hijos. ¿De 58? Ah, está mm -hmm. como de dos. <risa> Exactamente, muchachos. Posteriormente, quien lo mandó fusilar Benito Juárez. Benito Juárez había dado un decreto. Quien tuviese tratos con el segundo imperio eran traidores a la patria. Francisco Velarde hace amistad con Maximiliano de Hamburgo y Carlota y les hace la invitación de llevarlos a una hacienda que está en el estado de Michoacán. Allí, por ejemplo, quiere hacer reverencias desde el centro de Guadalajara, que Congreso del Estado era la casa principal. Quererle poner toldo desde allá hasta, hasta Michoacán para tapar el sol, wow. algo muy descabellado, no, que no menciona, y alfombra. Uh. Todo eso llega a oídos de Benito Juárez y por eso lo mandan a fusilar. No. En esa hacienda eh, cuenta la historia que, que componían por 365 habitaciones. Enorme tenía plaza de toros, de galles, era un hombre con un capital muy fuerte, papá era español, tenía minas de oro, él era mexicano, mamá mexicana, y por los dos lados había bastante dinero. Como les digo, tuvo 34 haciendas y él acuñaba sus propias monedas para que circularan en las haciendas, sí. muchachos. Pablo, por favor. Gracias. Gracias. Este lugar lo toma el gobernador Agustín Yáñez en 1952 para hacerlo museo. Hasta 1954 abre sus puertas como museo, debido a que los techos estaban en mal estado, pues manda a re reparar respetando estructuras y dejando uh -huh. original. Y el día 6 de diciembre de 1954 abre sus puertas como museo, estando presente Diego Rivera en la inauguración de este museo. Pero en el de no, aquí no. Hay. El museo cuenta con 3.000 piezas que Jalisco produce como la cerámica fantástica. Que surgía de los sueños de este señor que está atrás de ustedes, el de la humedad. No sé lo que tengo no mismo, los detalles. Palma. No, no me animo, no sé. Gracias, mi gente. Nada. No, no me van para el baño ahora, el resto del día. Hay un patio interior hermoso, de este piso, que no se me lo disto, bro. Mira. ¿Puede que se da a sus órdenes, eh? Gracias. Contreras, Medellín. ¿Dónde vio? en la calle voy ¿sí? para un baño que hacer el ajá un más allá? ¿Un más allá? Ya abrieron, porque cuando nos quedamos acá ah, todavía sí. no se llaman los cantaritos metal, porque esto se supone que es metal cántaros pero en su, en su versión original no. es cerámica el otro es un bíblico, de madera. aquí mami papi juegan conmigo y aquí se puede apreciar todo el... mire son dos palabras hasta ahora ah, no, no se cayó se el pa no Como de la guama, familiar de la guama ¿Existe un fruto más grande de la misma forma? No, así es todo Sí, es la ahí pura oferta de café San Pedro, es como aquí, aquí todo está muy bonito. Ah, bueno. Eso, Gracias. un gusto. Perfecto. A la Gracias. voy a ¿no? mandar una palpadilla. esto tiene que de puro cuero cosido a mano. Y me imagino que las bases son hechas a mano. Porque mire, está amarrado con piola, con fique. Sí. Como una placionaleta de restaurante Sí, Sí, es eso. ¿Dónde dijo que la izquierda? No, vamos izquierda? allá, sigamos por la calle. Bueno. Está bonito. Ya. Yeah. ¿Y qué hay hay arriba? Cuidado, soleto. Veo ¿Sí micrófonos. ¿sí, no? Ahí ven. Traer. Ya. ¿Por allá? Porque hay perrito. ¿Dónde? Allá derecho. Mmm, -hmm. Y parece ser cayendo. Ojalá que sí. Está bien bonito esta plaza Ay, mira la mesa. Qué bello. Ay, pisito. Oye, bellito. ¡Salga! ¡Salga! pisito. Oye, voy a No, no, se no, la... falda de ¿Y no, la Bueno, ven ustedes a la izquierda hasta el cafecito. ¿no? Las, las instrucciones que venían en el paquete, en la caja. Sí, me en por la cada, cabeza. Por cada tragedia <ríe> y cada, y cada eh, disfortunio, <ríe> tiene derecho a ser más cruel, a decir <ríe> cosas. Oiga, ¿cómo se esa palma? ¿Ya alcanzó a la altura de la iglesia? Vamos a esa iglesia. Sí, Hay sí. dos iglesias una tras otra. Aquí. es que todos estos desarrollos de todos estos pueblos sin importar cuáles estaban encabezados por la iglesia o aparejados por la iglesia y el, rein, el, el reinado del momento y veo mucha ruptura con el estilo tradicional en esta zona toda esta iglesia que ya se rompió por la tradición. Sí, muervan. Ahí está la clásica, me imagino. Bochila, mm. ah, bueno, eso sí es lujo, eso sí es, eso sí es lateralmente. Mire, su no habíamos podido hacer esta visita tan calmada. Ya 11 y que 37. Ya tenía que estar regresando y o a sea, o sea, las, las 12 y media lo buscan. 11:37. y 37, en este momento. Tenía que irse sin almuerzo o llegar a cambiarse. Ah, a bueno. Correr. No, ahí había que dar cover, busqué su transporte. Que alcancé a llegar, que vaya a trancón. Pero en este momento se le hubiera podido pedir el, el Uber. ¿Dónde estaba el café? ¿Hacia allá? Ah, es para allá. Y este que tiene un por ahí. I I said, yeah. <risa> <coughs> Ah, no, así ya. Ay, sí si son las. las piñitas. Las. Uh, que es la yeah, forma el que agave. Y yo ah. pienso que el fondo del que nos hablaba ya, ese rayado finito, en alguna medida salió de este diseño. Lo, lo afinó mucho más, pero salió de este diseño. <risa> Nice. I don't See? Yo lo he visto en la casa. no a Más que todo lo, lo que me Yo no me tendría que Esto es para el este momento la alentada. Ya Muy bien ¿Qué tratando también el con nuestra señora del Rosario. Pero El no grito no continúa. Independencia. Pero está al otro lado que hay que Se mete yeah. al revés. Ya. Yeah. que